¡Oh, <risa> oh, Navidad, Navidad, llega Navidad. Es tan divertido las campanas escuchar. Navidad, Navidad. Llega navidad Es tan divertido Las campanas escuchar oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pasear en trineo Con nieve alrededor Vamos por el campo sonriendo con amor <risa> Campanas <risa> al sonar En esta navidad Alegran nuestras almas haciéndonos cantar ¡Oh! Navidad, navidad Llega navidad Es tan divertido las campanas escuchar Navidad, navidad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 Llega Navidad Es tan divertido Las campanas de escuchar ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy parece Si jugamos uh -huh. Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como Yo también lo escucho Hace splash, splash, splash por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... ¡Oh! Es swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen swish, wish, swish. Swish, swish swish, swish, swish, swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish, swish. Por toda la ciudad El bombero del camión hace shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, El bombero del camión hace shh, shh, shh, Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando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 por ayudarnos la la la la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 Hey, hey, hey! saltar